Hola chicos hoy les voy a contar sobre el experimento que se hizo en Rusia a finales de la década de 1940. ¿Qué fue exactamente el experimento ruso del sueño? Monstruos sin sueños. ¿Suena espeluznante? Éxito abundador. Según la leyenda, la historia ocurrió a finales de la década de 1940, cuando la segunda guerra mundial había terminado, pero Joseph Stalin seguía siendo todopoderoso en una base secreta bien protegida, un grupo de investigación llevó a cabo un cruel experimento con cinco prisioneros del GULAG. Se les prometió libertad en caso de que aguantasen 30 días en una cámara llena de un gas psicotrópico que les impediría dormir. Monstruos en sueños. En el transcurso de cinco días, la situación se descontroló, los sujetos sabotearon la observación y se volvieron locos, gritando y gemiendo. Luego se quedaron completamente en silencio durante varios días y, cuando los científicos entraron en la cámara, se toparon con el inarrable. Los sujetos se habían arrancado la mayor parte de la piel de sus cuerpos, la sangre cubría el suelo. De alguna manera, los prisioneros mutilados permanecían vivos, suplicando que se volviera a encender el gas estimulante, gritando que debían permanecer despiertos. Cuando el grupo de investigación trató de inmovilizarlos, los sujetos mostraron tener una fuerza asombrosa matando incluso a algunos de los soldados que ayudaban a los científicos. Eventualmente, se consiguió tranquilizar a los participantes en el experimento. Uno de ellos, se reeducado para dormir, murió inmediatamente después de cerrar los ojos. El resto resultó muerto mientras intentaban escapar de las instalaciones. Antes de eliminar al último sujeto, un investigador gritó, ¿qué eres? y el cuerpo, mutilado y cubierto de sangre. Respondió con una sonrisa aterradora, nosotros somos vosotros. Somos la locura que acecha dentro de todos vosotros, probando ser liberados en cualquier momento de vuestra mente animal más profunda. Somos lo que se esconde debajo de vuestras camas todas las noches. Somos lo que sigáis en silencio y parálisis cuando vais al refugio nocturno que no podemos pisar. Al terminar de hablar, el investigador le disparó en la cabeza. Si te tragaste algo de esto, probablemente eres nuevo en internet. Este experimento ruso del sueño es una leyenda urbana que tiene más de 10 años de existencia. Sus orígenes se remontan a la web Creepypasta, donde se puede disfrutar de la historia completa en todo su esplendor, con jefes cubriendo las ventanas, un comandante del KGB obligando a los científicos a unirse a los sujetos en la cámara de observación, etc. Pero la historia original es aún más antigua ya que fue escrita para un foro que desafiaba a los usuarios a inventar la leyenda urbana más aterradora. Y vaya, se extendió por todas partes. Son numerosos los artículos y vídeos con nombres como ¿Fue real el experimento ruso del sueño? Algunos sitios web, incluso rusos, siguen publicando la historia con la esperanza de provocar verdadero horror, añadiendo comentarios como el origen de las filtraciones sigue siendo un misterio al final. Sí, ya, claro. La historia puede ser un bulo por tantas razones que necesitaríamos un texto separado que las incluya todas. Pero bueno, centrémonos en las más obvias. No tiene sentido que los científicos dejaran que los sujetos se escondieran durante varios días sin ser observados. La ciencia no conoce ningún más que pueda evitar que los seres humanos se duerman. Si te arrancas la piel, mueres desangrado. ¿O ese gas convirtió a los sujetos en criaturas casi mortales? Éxito abrumado? La leyenda sigue siendo popular incluso después de una década. El experimento ruso del sueño es la historia más viral de creepypasta en internet, con un total de 64.030 reacciones, escribió el periodista Gavin Fernando en 2016. Este bulo se hizo tan grande que terminó inspirando una novela, un cortometraje, donde los prisioneros de Gula son reemplazados, por alguna razón, por criminales de guerra nazis, y un dealer psicológico dirigido por el director irlandés John Farrell. Si el vídeo te gustó dale pulgar arriba. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún un vídeo. Y no olvides dejar tu comentario sobre de qué quieres que hable en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.